¿Qué podemos hacer para que los profesionales de la salud se comuniquen mejor con los gestores y con los políticos sanitarios? Yo creo que aquí primero lo que tenemos que establecer eh, es un, eh, un, una partitura y después poner el instrumento. ¿eh? Porque yo creo que muchas veces tenemos la tentación de poner primero el instrumento y decir, no, esto nos van a ayudar las TIC. Muy bien, sí, sí, pero ¿para tocar qué? ¿No? Entonces yo creo que eh, la comunicación entre los gestores y los profesionales es una comunicación de proximidad. Y, y ahí no, hay, no, no, no tenemos que poner medios en... Eh. Eh, en, ...interponer ningún instrumento... ...entre unos y otros, ¿no? ...yo creo que pese a todo... Eh, ...el sector sanitario tiene... ...una amplia tradición de proximidad en ese sentido... ...que haya proximidad y comunicación no quiere decir que haya acuerdos... ...son dos cosas diferentes, ¿no? ...pero sí que es importante que los desacuerdos en todo caso... ...se diriman en los ámbitos de relación de proximidad... ...que son los centros sanitarios... ...y ahí yo creo que hay mecanismos... ...en todos ellos de eh, participación... ...otra cosa es... ...insisto en que de esa participación se derive un acuerdo o no... ¿no? Una cosa no lleva a la otra, pero yo creo que eso hay un, hay un, un, un notable impulso desde hace muchos años de esa participación. Eh, en segundo lugar, ¿cómo, se cómo, ¿cómo los políticos o los responsables públicos pueden contactar con los profesionales? Yo creo que una de las cosas que, nos, a mí, desde mi punto de vista, eh, no nos funciona bien eh, desde hace muchísimos años, es lo que llamamos las dinámicas corporativas representativas ¿qué quiero decir? yo transmito a todos los representantes de los profesionales muchas cosas en reuniones formales, en mesas formales pero el problema seguramente no está en cómo comunican la política con los profesionales sino cómo los que representan a los profesionales comunican con ellos mismos porque muchas veces desenfocamos el problema eh, yo puedo hacer un inventario de todas las relaciones que he tenido en un año con los, responsables de los, los representantes de los profesionales ¿dónde está el problema de comunicación? ...entre la administración y los representantes... ...o entre los representantes y los representados... ...por lo tanto a mí me gustaría ver el debate... ...de cómo los representantes... ...llegan a los representados... Ya ...yo llego a través de los representantes... Eh, ...porque entiendo... Eh, ...creo que ese es el mecanismo más idóneo... ...pero yo tengo consejos de participación consejos ejecutivos son donde están los representantes de todos los profesionales tanto del mundo del conocimiento como del mundo profesional más corporativos como los colegios como desde el mundo sindical yo hablo con todos los representantes y no hablo informalmente hablo en mesas establecidas para hablar y reguladas por la ley eso llega después por lo tanto el reto está seguramente en cómo los representantes se... Eh, Sí, hablan con los representados